Felicitar al Can Reina Sofía por esta medalla de oro que le ha concedido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Una medalla de oro que reconoce la labor de 26 años de trabajo, de compromiso, de innovación, de calidad humana en la atención a las personas con discapacidad, es un centro referente en Gran Canaria, referente en la provincia de Las Palmas y que sigue trabajando como el primer día, con ilusión, con compromiso, buscando la innovación y la mejora constante en la calidad de los servicios que prestan, gracias a todo el equipo humano porque son ustedes los que hacen grande el trabajo del CAN Reina Sofía, al equipo actual y a quienes han formado parte de esa gran familia a lo largo de estos 26 años.